Saludos amigos, amigas, es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana, en este día, este evento. Gracias a quienes me invitaron y gracias también a los señores eh, diputados del Congreso Español que el día de hoy dedicaron o decidieron dedicar tiempo, horas, a tratar de escuchar y analizar los problemas de ecocidio, los problemas ambientales que afectan al planeta, que nos afectan a todos y todas. Mi nombre es Pablo Fajardo Mendoza, vivo en Ecuador, soy ecuatoriano, estoy radicado en la Amazonía Norte de Ecuador, pertenezco a la Unión de Afectados por Texaco, que es un colectivo social que está compuesto por los pueblos indígenas Sionas, Ciecopay, Cofanes, Quichuas, Suar, Guauranes, y miles de campesinos o colonos migrantes a distintas provincias de Ecuador. Nosotros, como pueblos afectados agrupados en Audap, tenemos 27 años luchando, buscando acceso a la justicia por un daño ambiental, social y cultural causado por la empresa Chevron Corporation antes Texaco. Para que tengamos una idea de qué es ese daño y por qué esta gente o por qué hemos luchado tanto decidí hacer este video en este lugar estamos ahora ustedes pueden ver esta parte negra que está aquí es una pequeña capa de petróleo todo este lugar que estamos parado aquí debajo hay una enorme piscina de petróleo que es más grande dos veces más grande que una piscina olímpica para que tengamos una idea de estas dimensiones esta piscina o este lugar tiene más de 40 años de historia o de existencia. Y como estas, la empresa Texaco, hoy Chevron, dejó arrojada más de 880 piscinas en distintos lugares de la selva amazónica ecuatoriana. Donde jamás hizo un trabajo de una remediación o reparación adecuada óptima. Donde la misma empresa, por ejemplo, Optó por vertir o derramar de forma intencional más de 60 mil millones de litros o de, de litros perdón, de agua tóxica, todas en la cuenca del río Amazonas. O sea, en los ríos eh, Aguarico, Napo y la Amazonía ecuatoriana, que al final van todos al río Amazonas y salen al océano Atlántico. Esta es una empresa hizo la combustión del gas en enormes mecheros o antorchas, quemaba una cantidad enorme de petróleo, vertió petróleo en las carreteras, en los caminos, más de 1.500 kilómetros de carreteras o caminos fueron cubiertos con petróleo puro, de forma intencional, de forma intencional. Esto empezó, decíamos, hace ya 54 años atrás. Nosotros, nosotros, como UDAP, tenemos 27 años buscando acceso a la justicia. ¿Qué queremos? Queremos que se repare esto, que se limpie esto, que nuestros pueblos indígenas, que nuestra selva amazónica viva con dignidad, que no estemos expuestos a crímenes de esta naturaleza, que se cumplan los principios de quien contamina paga, por ejemplo. Si la empresa Chevron causó este daño, y lo dejó aquí, en plena selva amazónica, es la empresa Chevron quien tiene que responder por ese crimen y repararlo, por supuesto. Pero lo que ocurre, con cientos de transnacionales en todo el mundo, causan daños como estos y luego no quieren responder. Y luego muchas veces los países de origen de esas empresas hacen lo posible para protegerla a la corporación y obviamente esos daños quedan en la impunidad. Aquí en España, por ejemplo, está estos derrames del caso Prestige, por ejemplo. Está también en la parte de Andalucía y, y otro caso de, de la empresa Boriden, creo que origen sueco también, donde se causaron daños y nunca, nunca las empresas lograron reparar. Le tocó a la propia población local ¿O le tocó al Estado español buscar forma de reparar esos daños? Son crímenes contra la humanidad. Son crímenes contra todos nosotros, ustedes y nosotros. Pero obviamente, insistimos, son esas cosas que no pueden existir. Son esos crímenes que se deben reparar. Nosotros, como dije antes, ya tenemos 27 años buscando acceso a la justicia. Quiero contarles rápidamente qué ha ocurrido. Mire, planteamos la demanda en Estados Unidos. Chevron dijo, no, quiero ser demandada en Ecuador. Finalmente, el caso vino a Ecuador. Aquí en Ecuador, cuatro sentencias de la Corte del Juez de Instancia, Corte de Apelación, Corte Nacional de Justicia de Ecuador y la Corte Constitucional de Ecuador. Todas las instancias de justicia ecuatoriana encuentran a Chevron responsable y la condenan a pagar 9.5 billones de dólares para reparar este daño, por ejemplo, para descontaminar el suelo, el agua, el aire y darle dignidad a los pueblos que aquí habitamos. Pero Chevron, lejos de cumplir con esa misión, con esa obligación legal, lo que hizo fue salir del país, sacar todos sus bienes del Ecuador, y luego en sistema de arbitraje internacional demandar al Estado ecuatoriano y tratar de decir que es el Estado ecuatoriano el responsable de estos daños y que es el Estado que debe responder. Procuran siempre que la propia víctima, que la propia población, sea la que al final asuma la reparación de estos problemas. Eso no es posible. Es más, nosotros también recurrimos a la Corte Penal Internacional en su momento buscando a ver si esta corte, en base a Estatuto de Roma, podía darnos ese acceso a la justicia. Y la corte dijo, no hay mérito suficiente, no hay cómo investigar, y este crimen nunca se investigó. Hemos recurrido a las cortes de Estados Unidos, como dije antes, de Canadá, de Brasil de Argentina, y no encontramos forma, hasta ahora, de homologar nuestra sentencia y hacer que Chevron pague lo que nos debe. Vale más, Chevron usa... ...los sistemas de arbitraje internacional... ...y demandan al Estado ecuatoriano... ...y procuran que sea el Estado ecuatoriano... ...quien le pague a Chevron... ...las costas judiciales... ...los que ellos gastan en arbitraje internacional... ...es decir, la víctima... ...tiene que pagarle al criminal... ...eso no es posible... ...y hasta eso... ...¿qué pasa con la naturaleza?... ...¿qué pasa con estos crímenes de ecocidio ...¿qué pasa con las poblaciones que aquí habitamos?... ...noten ustedes por ejemplo... En esta zona tenemos la tasa de cáncer más alta de Ecuador y posiblemente de América Latina. Posiblemente América Latina. Y lo más grave es que de cada 100 casos de cáncer, el 71% se generan en mujeres. Son las mujeres las principales víctimas de estos crímenes ambientales, sociales y culturales. Insisto. Los estados pequeños no tienen capacidad, no tienen la fuerza necesaria para enfrentar a las transnacionales y sobre todo cuando hay gobiernos que se entregan o se someten fácilmente a los intereses transnacionales o al sistema financiero internacional. Y las poblaciones que luchan por acceso a la justicia son criminalizadas. Ahí está, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, fue pues, asesinada por luchar, por defender el agua, el pueblo lenca en Honduras. Es que acaso caso nuestro han llovido decenas de demandas en contra de nosotros por buscar que Chevron repare el daño que dejó en nuestra Amazonía ecuatoriana. Entonces yo pienso que estos problemas ambientales, globales, insisto, que no afectan únicamente a la gente de la Amazonía ecuatoriana. Y aunque fuese a la Amazonía únicamente, miremos qué rol juega la Amazonía en el contexto global, para mantener el equilibrio global. Entonces, aquí hay un problema global. No se trata de una batalla de gente del norte contra el sur o viceversa, o de gente rica contra gente pobre o viceversa. Se trata de justicia, se trata de la humanidad, se trata de nuestro propio planeta, se trata de encontrar la forma, el mecanismo necesario para que quienes cometen crímenes como estos tengan que repararlo y no sea la población, no sea la población la que pague al final las consecuencias con la vida de la gente esos daños. Nosotros seguimos luchando, buscando acceso a la justicia. Pero creo, creo que la humanidad, creo que muchos países tienen que hacer una revisión de las normas internas. Existen empresas que operan con doble estándar, en su país de origen de una forma y en otros países de otra forma. Necesitamos que las empresas actúen responsablemente en cualquier parte del mundo que se encuentre y que el ecocidio sea reconocido como un delito que afecta a la humanidad de tal forma que estos crímenes no vuelvan a, a, a ocurrir y si ocurren que los responsables tengan que pagar la reparación de esos crímenes. Muchísimas gracias.